Hola a todos, nuevamente Ana Abani compartiendo con ustedes esta nueva presentación de nuevos productos. Hoy día vamos a hablar del Rice Water Bright esto es otro de los productos de Face Shop. Es una gran colaboración exclusivamente para trabajar con nosotras las representantes Avon. Así que se los dejo con ustedes, voy a explicarlo. Si tienen alguna pregunta por favor comentenla para poder darle una respuesta, darle seguimiento a su pregunta. Bueno, como ustedes saben tenemos eh, dos variedades de producto para la limpieza esta variedad eh, se trata de el rice water bright que es un jabón espumoso eh, casi tipo crema y tenemos lo que es el wipes, los wipes son toallitas ya preparadas con suficiente eh, fórmula hidratante aparte de la limpieza, así que son eh, fáciles de usar. Es una fórmula bastante gentil y van a ustedes experimentar una super experiencia a la hora de practicar su limpieza diaria. Pero bueno, vamos a pasar a describir cada una de ellas para que ustedes puedan conocerlas. Las eh, toallitas eh, limpiadoras eh, Rice Water Bright están formuladas con agua de arroz. Es una agua, agua blanca lechosa obtenida del enjuague del arroz. Muchas de nosotras en nuestra niñez hemos experimentado que nuestras mamás pues eh, limpiaban el arroz antes de cocinarlo y enjuagaban su rostro con el agua, con el último enjuague de lo que es el arroz, ¿verdad? Eh, quiero que sepan que esta fórmula está enriquecida con vitamina A, B y M e. tiene cerámica y minerales para ayudar a que la piel se sienta hidratada y se vea radiante. Nuestro limpiador espumoso produce una textura similar a una crema batida, eh, así como cuando nosotros estamos... Eh, batiendo eh, algo para, para hacer un, un cake, ¿verdad? O para hacer, tenemos que dejar bien eh, batido aquello para que se sienta smooth, suavecito, este, y con una buena sensación. Bueno, es igual que nuestra, nuestra crema espumosa, ¿verdad? Este, el jabón limpiador, para que ustedes sientan esa textura suave. Eh, y bueno, esto es, eh, es algo que usted tiene que experimentar porque se desliza suavemente sobre la piel y es para eliminar eficazmente los residuos del maquillaje, especialmente todas estas bellezas que están acostumbradas a usar maquillaje diario. Esto es un producto que está revolucionando lo que es la limpieza facial. Los ingredientes principales de este producto es el agua de arroz y el extracto de saponaria. Deja la piel más iluminada y radiante. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, se puede utilizar en la mañana y se puede utilizar en la noche según sea necesario. Mezcle una, una pequeña porción del limpiador espumoso con agua y masajee suavemente su rostro. Evita el contacto eh, en el área de los ojos para evitar una irritación. Enjuague vigorosamente con agua tibia y seca con golpecitos suaves. Así que sean gentiles con su rostro para que ustedes puedan eh, experimentar verdad eh, propiamente los resultados de esta limpieza. También quiero mostrarles a ustedes las toallitas. Estas toallitas limpiadoras también son de la línea Rice Water Bright y tienen muchos beneficios. Uno de ellos es que están formuladas con el agua de arroz y aceite de salvado de arroz para que deje su piel hidratada y brillante. Eh, también elimina lo que es... Eh, eh, lo que es el facial, cerca del área de los ojos, así que eh, ustedes saben de que siempre quedan residuos más pequeños en el área de los ojos en cuanto al maquillaje, bueno los elimina completamente y eh, para refrescarse en casa eh, o cuando usted vaya eh, de paseo o cuando usted esté en algún evento pues las puede llevar con usted y no tiene que estresarse pensando en la rutina de limpieza, así que bueno... ¿Cuántas toallitas vienen en este paquete? Son 50. Así que tienen suficiente eh, producto para su cuidado diario. Así que bueno, también eh, vamos a, a ver los resultados. Disfrútenlos. Eh, eh compártalos, ¿verdad? Especialmente los ingredientes. Tenemos que dejarle saber a todas ustedes que están viendo este video que pues que los ingredientes principales de este producto son el agua de arroz, aceite de salvado, Enriquecidos con propiedades nutritivas que proporcionan una gran hidratación intensa. Así que todos los que están viendo este video, por favor, eh, compártanlo. Le traten la manera de informar correctamente a todos nuestros clientes, especialmente a usted, que si es por la primera vez que lo está viendo, se anime a comprarlo. Y bueno, eh, ¿cómo lo va a utilizar nuevamente? Son toallitas que, que ya vienen preparadas con el suficiente eh, producto, ¿verdad? Para que usted eh, lo experimente. Y usted lo va a hacer eh, suavemente por su cara y, y cerca de los ojos. No junto a los ojos para evitar una, una irritación, ¿verdad? Y esto le va a ayudar a usted a eliminar el maquillaje. Cierre los ojos cuando usted esté quitando el maquillaje para evitar una irritación. Cierre la tapa después para evitar que se reseque el contenido. Así es como ustedes lo van a utilizar, así es como ustedes lo van a experimentar. Y bueno, es más decirle, esto es una rutina diaria. Hay que cuidar nuestro cutis todos los días y es una rutina que se repite, repite, humecta y, li y limpia. Así que usted esto lo puede hacer todos los días sin preocuparse de que usted va a sentir eh, irritación en su piel, al contrario, experimentará una suavidad eh, garantizada. ¿Dónde lo puede comprar? Puede comprarlo a través de su representante más cercana, pero también puede pedirlo en línea. Si lo va a pedir en línea, usted recuerde que tiene un 10% de descuento eh, utilizando el cupón Welcome 10. Así que bueno, esta información espero que la compartan. Espero de que ustedes sean este, curiosas y lo experimenten y sobre todo lo recomienden. Así que aquí abajo les voy a dejar lo que es el link para que ustedes puedan comprarlo. O si no, usted puede pedírselo a su representante que tenga más cerca. Así que gracias por ver este video. Por favor, dele like, compártelo, eduquemos a todos nuestros clientes para que usted pueda ver muchísimos resultados beneficiosos para su belleza.